Ya tenemos el keyboard. Con este keyboard ahora vamos a hacer nuestro input system. Y el input system es el que va a molar. Vamos con input hpp. Lo copiamos de physics. Esto es input. System T esto de aquí no hace nada de momento. Esto he copiado el CPP, verdad? Muy mal, vale. Input System. ¿Sí? Copiamos de los demás sistemas, tenemos un constructor, pero ahora vamos con la gracia de nuestro Input System. Nuestro Input System lo que tiene que hacer es leer el teclado. ¿Sí? Leer el teclado va a requerir varias cosas. En principio... Aquí esto tiene que hacer el input, para que se vea. La primera cosa que necesitamos es que la lectura de teclado, ¿dónde está? ¿Quién, quién procesa los eventos en nuestro sistema? ¿Con qué librería procesamos los eventos? ¿Qué librería los procesa? TinyPTC. PTC. Vale, vamos a incluir TinyPTC. <risa> Procesar eventos. vale. Con eso le llamamos y lo que hace esa función es coger los eventos de la ventana, procesarlos ¿Qué va a hacer cuando se produzcan pulsaciones de teclas, está en según hemos visto antes? Ah. Tiene que llamar a las funciones que yo le pase. ¿Dónde se las paso? Ahora mismo en ninguna parte. ¿Dónde debería pasárselas? ¿En? ¿En? En su creador. ¿Qué es el creador? No soy religioso. Se refiere al constructor, correcto. Esa es la terminología apropiada. Ahora mismo tengo el constructor este de aquí, que es un constructor por defecto, pero voy a hacer un constructor de verdad. ¿Vale? Vamos a crear un constructor... Y aquí tengo que llamar a ptc setOnKeyPress set y a ptc setOnKeyRelease, ¿sí? Vale. Estas dos funciones requieren que les pase un puntero a función. ¿Qué le paso? Tendré que crear funciones mías a las que se llame cuando se pulse una tecla, ¿cómo las creo? Decidme, vamos a crear un método, función, lo que sea, que sea la que me llamen a mí cuando se haya pulsado una tecla. La creamos, sin más, antes de pasársela. ¿Cómo la creamos? ¿Dónde la creamos? ¿Por qué se está quejando si nadie me ha dicho que esto debería de ser un... Quizá mejor así. Eh... Aquí está bien. Y aquí está bien. Decidme una función para que me llamen a mí y yo diga, oye, se ha pulsado una tecla, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer yo cuando se pulse una tecla? PTC me avisará, me dirá, se ha pulsado esta tecla, ¿qué haré yo cuando se pulse la tecla? Llamar a la función que he creado antes en el keyword para señalar que la tecla se ha pulsado, ¿vale? Pero no tengo un objeto keyword, ¿no? ¿No? ¿Tendré que crear uno? El sistema con un objeto keyword, ¡uh! ¡Qué feo! Pero bueno. Vamos a crearlo. Vale, ya tengo un teclado, y ahora vamos a crear una función en la que ese teclado se modifique y que sea llamada. ¿Cómo la creo? Decidme, una función, un método, no, no tiene ningún misterio. Vamos a crear una función para... Función, ¿eh? No estoy... Al... No es nada complicado, no son templates, es una función... Por ejemplo, ¿qué tiene que tener la función como parámetro? ¿Sí? ¿Y qué debe hacer? ¿Por qué no me sale? Porque no, porque esta función de aquí no está aquí. Esta función mejor privada. ¿Sí? Llamamos a mkeyboard si quiere keypress k, ¿no? ¿Está? Cuando se pulse una tecla, llamo a tecla pulsada, ¿no? Sencillo. Vale, esta función es la que yo quiero que se llame aquí. Es la que le tengo que pasar como callback. ¿Qué hago? ¿Eh? Voy, vosotros cuando le dais una variable, siempre vais mencionando el tipo o dais una variable. Ah, no lo sé. Por ejemplo, pongo esto, me da error, si yo pongo onKeyPress, esto de aquí es esta función, que es una función miembro, y se queja, ¿por qué?, No puedo, mandar, no puedo mandar como parámetro una función miembro, o lo que es lo mismo, un método. No puedo mandarlo como parámetro porque no es del todo correcto. ¿No es lo que dice ahí? Leedlo. Aquí el problema, que lo está diciendo aquí, es que los tipos no son compatibles, porque él está esperando una función que devuelva void y que obtenga como parámetro únicamente un case sim, Pero la función miembro que hay ahí, tiene más parámetros. Esta función miembro que hay aquí, diréis, no, solo tiene un parámetro. No, tiene dos parámetros. Porque las funciones miembro llevan un parámetro implícito, todas, que es el puntero this. El puntero this se pasa como parámetro en las funciones miembro. Por tanto, aquí hay dos parámetros, el puntero this y key. Y eso no es compatible con un solo parámetro. Por tanto, no puedo utilizar una función miembro para pasársela ahí. ¿Qué hago? La quito del punto h y me la declaro aquí. Bueno, es una opción... Me la declaro aquí, quiere decir que no sea de input system, sino que sea una función libre, ¿no? Vale, la quito del punto H, la declaro aquí, y ahora, ¿cuál es el problema? Ahora un keypress no se queja, ahora le puedo pasar ese puntero a función, porque ahora solo tiene un parámetro, ahora ya no hay puntero dis, Pero, no puedo acceder a mkeyboard, porque mkeyboard es de input system. ¿Qué otra solución tenemos? ¿Eh? No porque la expresión lambda, que podríamos pasarle, podríamos pasarle una expresión lambda antes para que apuntara a la función, la expresión lambda tendría un problema, y es que las, las expresiones lambda necesitan capturar, si queremos acceder a mXBOARD, y una expresión lambda en cuanto captura algo ya no es convertible a puntero a función. Una expresión lambda solo es convertible a puntero a función cuando no tiene capturas. Así que no nos valdría en este caso. Bueno, no puedo acceder a mkeyboard porque pertenece a Input System. Vale, pero yo podría hacer así. ¿no? Entonces, en vez de hacer esto, lo defino aquí. Y ya está. Voy a llamar así porque no es miembro. Esto funciona, ¿no? Sí, pero... Algunos os van a decir... Pero... Guau, qué feo, ¿no? O sea, ¿te defines una variable global en un CPP? ¿Qué va a pasar cuando compile esto? Static. static. Ah, Añádenle un static ahí... Ya, ya, ya, ya. Ponle esto. Esto de aquí ya es estático... Y por eso le he puesto ese t delante. Esta... Variable... Esta instancia de kibuarté se creará antes de que empiece el programa y persistirá durante toda la ejecución del programa. Os recuerdo que los CPP, este fichero, se compilan individualmente. Bueno, cuando esto se compile, esto de aquí le está diciendo crea un kibuarté ahí. O sea que ahí, en ese espacio del CPP, reservará la memoria estática para un kibuarté, lo creará ahí y existirá solo uno. Independientemente de si yo, a mi clase keyboard, creo 50, aquí habrá solo uno. Este solo existirá uno. Nada más. Eh, esto lo puedo hacer así y funcionaría. ¿Conocéis otra forma de hacer lo mismo? Más C. Porque esto se puede hacer así. STD tiene una cosa que se llama STD Function, sí, pero no la estamos usando aquí y no voy a meterme con eso. Yo me estoy refiriendo a esto. ¿Por qué quiero hacer un Unique Pointer si eso ya existe y va a existir todo el tiempo? ¿Para qué quiero reservarlo en el heap? No gano nada. Seguirá siendo estático y solo habrá uno. ¿No se os ocurre otra forma de hacer esto? Vale, pues yo os la voy a decir. Esto de aquí, Keyboard, en vez de definirlo ahí libremente en el CPP, lo voy a definir aquí. Y lo voy a crear Static. Que alguien me recuerde, ¿qué significa Static? Oh. Si el valor que contenga estará disponible para todas las instancias sí, pero no por... ¿Que se crea en tiempo de compilación? No, eso no es lo que significa static. Que se crea antes de empezar el main y existe durante toda la ejecución, hasta terminar el main. Eso es lo que significa static. Por tanto, solo existe uno y existe independiente de la clase de input system. Por eso es uno compartido por todos, porque si no, no podría existir antes de que creemos un input system. Y voy a añadirle esto. ¿Que ¿Por qué le añado eso? Porque si no, tendría que ponerlo en el CPP no para volver a inicializarla, sino porque esto era una declaración, no una definición. Lo que había puesto antes en el CPP era una definición, ahí se crea el espacio. Aquí no, aquí solamente se decía esto deberá existir. El espacio hay que crearlo en un CPP, el inline hace ambas cosas, en este caso. En nuestras últimas versiones de C++. Ahora tengo lo mismo que tenía antes, pero perteneciendo al scope de la clase antes estaba libre fuera en un cpp ahora pertenece al scope de la clase y es un static y funciona igual que el del cpp exactamente igual pero pertenece al scope de la clase claro ahora el problema que lo tengo es con esta función que ya no puede acceder a esto no sé por qué no se queja debería porque no es del scope de la clase ¿Cómo hago que esa función sí que sea del scope de la clase, pero se la siga pudiendo pasar a input system. ¿Cómo puedo hacer que esa función no reciba como parámetro un dis si pertenece a la clase? Yo la voy a definir aquí. ¿Vale? Bueno, la voy a hacer privada, como he hecho antes que lo mismo da, pero vamos, privada. Pero yo quiero que esta función no reciba un dis, es decir, funcione independiente del de objeto. Acabamos de hacerlo con la variable static. Si la función es static, señores, y esto es importante porque lo usaremos luego, si la función es static, la función existe incluso si no creamos ningún input system desde el inicio de la ejecución hasta el final y solo hay una y eso nos permite llamarla directamente sin tener un objeto sin que haya un objeto del tipo input system porque no recibirá el disk como parámetro ahora esta función Puede acceder a los miembros static de la clase, como ms keyboard y la puedo pasar por aquí. Que os fijáis que no se queja. Ahora, aunque sea de la clase, si os fijáis, ahora la puedo pasar, ahora no se queja. Y no se queja por una cosa, porque ahora la función no recibe dos parámetros, ahora recibe uno. Ahora no recibe una instancia dis porque no... Es una función que vaya a recibir para según qué miembros, sino que existe aunque no hayan miembros de clase. ¿Vale? Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el release. Vale, cuando quiera, ya, y ya tenemos la PTC inicializada, este tipo de cosas es importante porque muchas librerías que uséis funcionan con callbacks, y este tipo de detalles tenéis que entenderlos, si no los entendéis no sabéis qué estáis haciendo, cuando le pasáis un callback, que al final es un puntero a función, hay que entender las diferencias entre los distintos punteros, las diferencias entre un método que es static, uno que no es static, uno que no es miembro, una, variable, una función libre, esto hay que entenderlo. Ahora ya tenemos nuestros callbacks, ahora se llamará aquí o aquí cuando pulsemos una tecla, ¿vale? Y el process events es el que producirá la llamada, nosotros llamamos a esta función y la función internamente lee los eventos de la ventana y cuando uno es de tipo key release o key press llama a nuestros callbacks para que se procese. De modo que ahora aquí abajo nosotros ya podemos hacer cosas como if y aquí ponemos xk, bueno, necesito los necesito los includes ¿Vale? Por ejemplo, el cero, ¿Vale? ya puedo comprobar si está pulsado el cero y actuar en función de ello. Ya está, porque esto procesa, esto marca si está pulsado o suelto y ya puedo saber si está pulsada una tecla. ¿Vale? Pero ahora el problema es que para hacer esto lo tengo que hacer para las entidades que tengan un componente de input. Y no tenemos componente de input. Así que tenemos que crear un componente de input, ¿no? Necesitamos crear un componente de input. Bueno, antes de crearlo vamos a ver si esto compila. Que no nos hayamos dejado nada por el camino. Que parece ser que hay cosas que se quejan. Sí, sí, pero se queja. No hay un matching, es decir, no encuentra una función keyboard t, keyboard t. ¿Qué tipo de función es esta? El constructor. No encuentra el constructor por defecto de keywordt. Dice que hay otras que están borradas, ¿vale? Pero dice que no encuentra el constructor por defecto de keyword. Vale, constructor por defecto de keyword. ¿Por qué no lo encuentra? Mirad a esa declaración. Porque es explícito. ¿Y eso qué significa? Vamos a ver dónde usamos keyboard. En el input HTTP Aquí. Y dice: el constructor es explícito. ¿Qué falta aquí para hacer explícita la llamada al constructor? Los paréntesis. Estos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. No, y fijaos lo que se queja ahora cuando pongo los paréntesis, a ver si no es este el primer error, aquí, error, solicitud por el miembro ciprés en no sé cuántos, no sé qué, Uf. qué cosa más fea. ¿Estamos realmente aquí llamando al constructor? Vale, vamos a ver un detalle. Si quiero llamar al constructor, puedo utilizar, a partir de C++11, los inicializadores uniformes, ¿Qué es esto, pasarle los parámetros en llaves. Esto es un inicializador uniforme, pero le estoy dando aquí nada y, por tanto, llamará al constructor por defecto. Si quiero llamar al constructor, lo que habéis hecho no es llamar al constructor. Al constructor habría que llamarle así. Esto es llamar al constructor. Porque no olvidemos que esto, aunque es una definición, porque lo hemos puesto inline, sigue siendo una declaración. Y en las declaraciones, si queremos inicializar, hay que poner el igual. No podemos poner el paréntesis directamente. Si yo ahora hago esto, esto, por lo menos esa parte ya compila, ahora se queja de otra cosa, y eso es equivalente a esto, que es... Llamar con el inicializador uniforme al constructor por defecto sin parámetros, ¿vale? Es lo mismo. ¿vale? ¿Entendéis la diferencia? Estoy haciendo una declaración que además es definición por inline, ahí no puedo poner la llamada sin más. ¿Vale? Bien, otra cosa de la que se queja, la definición de Impulse System explícitamente por defecto. Uh. Explicit Impulse System, explícitamente por defecto. queja aquí aquí hay un input system definido y ¿cuál es el problema aquí? el default he puesto igual a default, esto le está diciendo créame un constructor por defecto pero yo he creado uno personal sobra el default a ver, ¿qué le ha pasado a esto? Ahora, vale. Vale, ya tenemos todo. Ahora compilará, esperemos. Compila. Tenemos ya un sistema de input básico que va a hacer cositas de input. Todavía no lo hemos in inicializado, ¿vale? Lo vamos a inicializar en el main.